Cambio de la vida de mucha gente y también de la movilidad sostenible. Ponemos bicicletas en movimiento que estarían en otras situaciones, también en la basura. Vuelven a circular con esto. Y las preguntas muchas. Y, tú, ¿por qué? Porque queremos que la bicicleta de la economía de cambio social. ¿Para qué? Para cambiar el mundo. Y una, una cosa más importante que no quiero dejar pasar por alto es: ¿dónde? Al proyecto y a nosotros, a nosotras nos cambió la vida, llegar donde llegamos. Llevamos a barrio de Chinguillet, un barrio que como apuntaba Mañana, es un barrio las problemáticas sociales, y de repente llegamos como mecánicos y dos días nos convertimos en, no sé, en elevadores, en algo extraño que no pero estaba previsto hacer. ¿eh?